Hola, mi nombre es Verónica Marrache Díaz y soy la directora de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Este ciclo yo te acompañaré para cualquier duda o consulta. Estos son mis datos de contacto. Mi correo electrónico es fmarrache.continental.edu.pe De igual manera, si quieres contactarte conmigo vía WhatsApp, mi WhatsApp es 968-107919. Asimismo, contamos con una asistente académica, quien te puede apoyar en caso necesites algún tipo de servicio. Su nombre es Selenita Ames y su correo electrónico es sames@continental.edu.pe. ¿Cuál es nuestro horario de atención? Si deseas que yo te pueda atender, estoy lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media y desde las 3 y media hasta las 6 de la tarde en el tercer piso del pabellón administrativo en el caso de los días martes y jueves mi atención es virtual motivo por el cual me puedes mandar un correíto electrónico o enviarme un whatsapp en el caso de nuestra asistente administrativa tenemos que el horario de atención es lunes martes y miércoles desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En el caso de la tarde tenemos desde las 3 hasta las 7 y media y ella nos va a apoyar los días sábados de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Muchísimas gracias y bienvenidos a la carrera de Derecho.